Muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2018 desde la provincia de Hermanos Mirabal. En este momento estamos en el bañario de Ojo de Agua, donde muchísimas personas están llegando a disfrutar de las aguas de este río. Vamos a tratar de conversar con algunas personas para ver cómo se sienten en este día. Hermano, eh, ¿cómo te ¿Cómo te eh, bueno, eh, ahora mismo estamos bien heavy, pasando la. Un buen, un buen rato aquí, un buen rato. La pasando familia. La, la familia aquí. Aquí estamos bien encendidos. Yo vengo de, de Cristo Rey. Del barrio Crito Rey, Del barrio Crito Rey, sí. Del barrio Crito Rey sí. vengamos. Estamos bien, estamos, estamos aquí. pasando la bien. La estamos pasando bien. La estamos pasando bien aquí. Tato. Ya escucharon, así se sienten las personas en este momento. Vamos a continuar hablando con las demás personas. Hermano, ¿cómo se siente? Venga. Las mujeres las mujeres, ¿cómo se sienten? Bien. No, siempre estamos aquí compartiendo con la familia. Como todo año. Estamos bien. Gracias Disfrutando de las aguas de este río aquí en Ojo de Agua del municipio de Salcedo. Ahora nosotros continuamos con ustedes en el estudio. hoy.